No, no se preocupe. Eh, empezamos también para para respetar el tiempo, para respetar el tiempo de todos. Pues bueno, eh, primero que nada agradezco muchísimo, eh, pues a Ida, a la Sandía Digital eh, por, por invitarme para para este para la sesión del día de hoy. Eh, es un tema que, que me gusta muchísimo, que, que que me emociona muchísimo, porque creo que eh, como mujeres y especialmente como mujeres indígenas, de repente estos temas podemos decir, como de ay, qué flojera, ¿no? O, ay, yo no participé. Yo, mi, o sea, como que estos temas de participación política mmm, no sé si me atraviesan directamente, ¿no? Pero cuando una se pone como que a pensar y a reflexionar por un poquito más, pues claro que, que a una la atraviesan. Y incluso como que la misma eh, exclusión que se nos va haciendo de este tipo de temas, pues también responde a algo como mucho más complejo, mucho más grandote. Entonces, eh, pues bueno, pues me emociona mucho por acá. Y eh, quisiera empezar como la dinámica de, del día de hoy eh, con, una, un, un, con un pequeño ejercicio como para conocernos, como para entrar también como en una buena vibra acá en la sesión del día de hoy. Entonces, eh, este eh, ejercicio eh, es, eh, se trata sobre compartir nuestro momento favorito de la semana pasada. Eh, acá vamos a, a compartir pues algún momento lindo, algún momento que nos gustó eh, durante la semana pasada y entonces pues así ya vamos compartiendo incluso como pues estas alegrías y estos, estos momentos muy bonitos con, con las que acá estamos. Entonces, eh, por ejemplo, voy a empezar yo y le voy a dar la palabra a alguien y esa otra persona va a nombrar a, a otra persona también para elegir, eh, para compartirnos su momento favorito del, del día. Bueno, de la semana, perdón. Eh, y bueno, empiezo yo y mi momento favorito de la semana eh, fue, un fue el asistir a un taller eh, de la chamba que se titulaba eh, eh, Perreo, eh, Afro Perreo. Y entonces eh, en este taller pues nos, nos compartieron un poquito sobre... Eh, sobre cómo, cómo entender otra forma de, de bailar eh, el reggaetón y de entender también cómo de dónde van o de dónde vienen como estas, eh, eh, estos ritmos y además también como que nos hizo reflexionar sobre algunos prejuicios que podemos tener también sobre estos eh, ritmos. Entonces me gustó porque pues, fue un momento como de bailar, de compartir, de ver a, a las amistades que no veíamos desde hace ratito. Entonces ese fue mi momento favorito de la semana. Eh, no sé, eh, Geraldine, adelante. ¿Nos quieres compartir tu momento favorito de la semana? Sí, estoy haciendo memoria porque no me acuerdo mucho, pero... Eh, justamente como por el trabajo y demás, valoro mucho los días que puedo compartir con la familia. Eh, digo, eh, muy pocas veces tengo oportunidad de compartir con mis hermanas o con mi mamá, con mis sobrinos. Y entonces la semana pasada tuve oportunidad de, uno de esos días, eh, pasarla con ellas, con ellos y valoro mucho eso. Eh, te digo, por lo mismo del ritmo del trabajo, a veces es complicado poder compartir esos, esos momentos y estar ahí con ellas, pues eh, fue importante. Gracias. ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Sí, pues a ver a quién, a Rubí, a ver qué tal. <risa> bueno, pues en cuanto mencionó eh, el día importante o algo importante de la semana, pues eh, rápidamente, sin dudarlo, fue el día que me hablaron de, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos indicaron que ya estaba aprobado el último requerimiento que nos hicieron, que fue la entrega del de, estudio de aeronáutica para ya empezar con la con operación de la radio. Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido, cuando me dijo, eh, pues ya está liberado, ¿no? Solamente a un pequeño... Eh, requerimiento muy pequeño, insignificante, pero ya tiene 180 días hábiles para que puedan iniciar operaciones. Pues fue genial revisar, escuchar eso, pero también a la vez, eh, ya después de la alegría, pues vino la preocupación, ¿no? Ahora, pues nos hace falta nada más eh, un poquito de equipo y para poder iniciar, y bueno, eh, yo creo que es algo de lo que batallamos todas las redes comunitarias justamente en el momento en el que ya estábamos liberados, pues buscar esta parte de, del equipamiento y luego empezar a hacer cuentas, eh, sobre todo la luz, porque pues CFE no perdona nada. Y entonces empezar a hacer como que cuentas, bueno, si prendemos el transmisor de MIN, ¿cuánto va a venir el...? la luz, eh, hacer cuenta si nos iba a alcanzar o no nos iba a alcanzar, qué tiempo vamos a tener para poder, sobre todo, pagar la luz, que es la preocupación, pero bueno, eh, la alegría, aún así no se quitó, ¿no?, de recibir ya, ya esta noticia, y bueno, ir con el siguiente paso ahora. Gracias, Ruby felicidades, ¿le quieres pasar la palabra a alguien más? Sí, a Connie. Pues gracias. Sí, Rubí, o sea, esto es así como estos cuentos de hadas, en donde dicen, y entonces la princesa se despertó porque el príncipe la besó y fueron felices para toda la vida. En el caso de las radios, o sea, dice, ok, ya me dieron la, eh, la concesión, pero pues eh, que estamos muy felices, pero después de aquí a seguir batallando, porque. Pues no, o sea, la cuestión de, es como los ah, matrimonios, como el, pues todos los procesos, ¿no? De, de todo tipo, eh, nunca se acaban, nunca son lineales y siempre tiene uno que trabajar, trabajar, y trabajar, pero tiene sus frutos. Y bueno, eh, yo la semana pasada eh, anduve en bicicleta con eh, mi hija, mi nieto y su compañero, eh, la ciudad. Para mí es, fue toda una experiencia y toda una aventura porque en México, en la Ciudad de México, jamás voy a andar en las calles, en las avenidas principales en, en bicicleta porque... Eh, pues yo veo que hay una gran diferencia entre respetar a los, eh, entre incluso las bicicletas a los peatones, los eh, carros a las, eh, a las bicicletas y bueno, pero no dejó de ser algo muy, muy emotivo eh, y pues eso, o sea, este fue muy, muy padre y ya después, eh, pues una rica comida, eh, que comimos eh, griega, y entonces eso fue muy, muy padre, esa fue mi bonita, gran experiencia de mucha alegría. Gracias, Connie, muchas gracias. Aparte de estos procesos de, pues, apropiarse del espacio público siempre es como que mueven muchas cosas, y decir como, ay, vamos a apropiarnos del espacio público también, acá, claro. entonces... Y Frida, mi hija también sí. se llama Frida, pero no por Frida, ah. No, por Frida Carlos, se llama Frida por libertad, o sea, es ahí, o sea, un rollo de, eh, vamos a poner libertad, no, mejor que se llame freedom, no, en inglés no, bueno, pues Frida, ya se le quedó Frida, ¿no? Y este, wow. y, y comento esto porque eh, ciertamente no estoy en México, estoy ahorita en Montreal, entonces, eh, pues esa es la diferencia un poco de el por qué si me atreví, bueno, y además, pues bueno, con la... Eh, con la ayuda de ellos, de, porque también hay muchas reglas que se tienen que respetar. Entonces, pues bueno, por eso no, te los, lo comento, porque tú no sabías en dónde andaba. <risa> muchas gracias. Eh, ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Uh, sí, a Aida Nashieli. Hola compañeras, buenos días. Este, espero que estén muy bien. Eh, yo, mi momento oh. favorito de la semana fue que eh, pudimos trabajar acá en Oaxaca, capital, con unas compañeras de diversos territorios que pues, se dedican justamente a la defensa de los mismos, eh, que son jóvenes que, que pues, están organizando para crear una red de mujeres defensoras del territorio. Y, y pues eso, tuvimos la oportunidad de viajar para acá y trabajar con ellas por ahí una actividad muy bonita que estamos construyendo y después de eso poder. Eh, pues tener a mis compañeras de trabajo de este lado y poder llevarlas a conocer porque es la primera vez que venían a Oaxaca, entonces igual me tocó ahí ser. Su guía un poquito y, y estuvo muy bonito y lo disfruté mucho. Estuvo muy cansado, pero lo disfruté mucho y me hizo muy feliz. Ese fue mi momento favorito de la semana. Y le digo a, a Jen, pero creo que Jen estaba trabajando. No sé si podía contestar, pero a ver si puede. Ah, ok. Sí, sí puedo. ¿Me escuchan? Ah, sí, adelante. Es que estoy trabajando y ando en pijama todavía, pero aquí esto la estoy escuchando. Muchas gracias. Pues creo que una de las satisfacciones más grandes que tuve la semana pasada fue que por mi trabajo tuve que dejar de residir en Ecatepec, Estado de México, y ahora vivo en Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Y bueno, pues ahora con la coordinación de todas las noticias del Estado de México, pues tengo que regresar y tuve un día o sea en la semana tuve un día muy eh, muy agitado porque estuvimos recorriendo varios municipios conociendo básicamente las necesidades de los habitantes esas necesidades que durante todas las administraciones eh, estatales pues no han sido subsanadas ¿no? y escuchar a las personas Estar en contacto con ellas, creo que es una de las grandes satisfacciones que como periodista siempre he tenido. He sido una periodista de a pie, una periodista que, que siempre ha atendido denuncia ciudadana y el escuchar a las personas y que las personas confíen en ti y que sepan que a través de ti eh, sus voces van a ser escuchadas, yo creo que eso son de las grandes satisfacciones en general que me ha dado la vida y esta profesión y lo comento porque el pasado martes estuvimos haciendo un recorrido por varios municipios del Estado de México y el escuchar a las personas creo que, creo que es algo muy importante, ¿no? También independientemente de que sea un trabajo lo que hacemos, también dedicamos nuestro tiempo y eso creo que ha sido algo muy valioso. Ay, muchas gracias a todas por compartir y felicidades también pues, eh, por todos los logros y satisfacciones de, de esta semana. Eh, no sé si, si alguien de, de la sandía, ha Aida o alguien me puede ayudar a compartir la presentación, por favor. Sí, con mucho gusto, ya. Gracias. Pues bueno, pues eh, esta, esta sesión se titula Participación y violencia política en razón de género contra las mujeres indígenas. Esta fue como la sesión que, que toca hoy, entiendo, en esta semana de, de capacitación que, que están organizando. Eh, y pues acá, eh, en esta sesión, un poquito vamos a, les digo, a platicar, echar el chisme eh, de, de algunos ejemplos eh, de algunas implicaciones, pero también, eh, o, o al menos esa es la tirada, como generar algunas eh, reflexiones sobre qué es lo que podemos hacer para combatir la violencia política en razón de género contra las mujeres indígenas. Eh, vamos a también eh, revisar eh, qué implica para nosotras las mujeres específicamente también la participación política, eh, no, no, o sea, no, no me adelantó mucho, pero justo creo que como mujeres indígenas tenemos como estas, eh, vamos a tener estas dos partes de participación política, tanto en, en la cosa institucional, la cosa, eh, por ejemplo, de los partidos políticos, de los esta, del, del Estado, pero también tenemos una parte de, de una participación política en nuestras propias comunidades. Entonces, de esto también vamos a estar reflexionando un poquito más adelante. Eh, ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Listo, acá era la, la actividad de, de bienvenida. Y bueno, pues, eh, o sea, cuando yo decía que vamos a echar el chisme, es una cosa tal cual, literal, ¿no? Una, un, en algún momento, eh, mi prima me contaba que muchas veces se subestima el poder del chisme eh, y, no, o sea, y no nos referimos solamente a estas cosas eh, negativas que pudiera traer el chisme, que pudiera, ¿no? por ejemplo, lo, los malos entendidos, sobre todo también cuando traspasamos esas fronteras de, de lo personal, de lo privado, sino más bien eh, muchas veces el chisme eh, es, eh, es una forma de eh, poder enterarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de poder socializar algunos problemas de nuestra comunidad, de nuestra familia, e incluso muchas veces también el chisme, pues creo que es una forma eh, de, de iniciar procesos de, de participación y de, y de organización ¿no? acá eh, por ejemplo Aida y yo formamos parte de un colectivo de jóvenes indígenas que se llaman Nuestras Voces y pues Nuestras Voces nació pues de la fiesta ¿no? o sea nació que cuando estábamos ahí en, en la fiesta echando chela, echando chisme pues decíamos como de ay, pues hay, estaría chido organizarnos estaría chido formar algo y hacer algo más que, que solamente ir a fiestas, sino eh, pues hacer, eh, hacer algo y trabajar algo. Entonces, eh, pues ahí nuestras voces ya lleva tres años y pues algo que surgió de, del chisme. Entonces, eh, les traigo algunos ejemplos también que, que los vamos a leer y vamos a platicar sobre qué, qué opinamos sobre estos casos, ¿no? Acá, eh, pues obviamente estas comunidades eh, no existen, eh, a, algunas cosas como que se cambiaron, pero, eh, pues bueno, spoiler alert, eh, están basadas en hechos, eh, en hechos reales, basadas en hechos reales. Entonces, pues bueno, acá les voy a platicar el, el caso número uno y en el siguiente me ayudan a leer eh, el siguiente caso. Bueno, pues fíjate, Pati. Eh, Santanita, Mes Mesititlán, es un municipio en la Mixteca que se rige por sistemas normativos internos. ¿Pronto wow. se va el...? ¿Sí? Ay, perdón, no. Perdón, no te preocupes, no, no te preocupes. Eh, pronto se va a elegir a su próximo o próxima presidente municipal en la asamblea eh, perdón, a su próximo presidente municipal, en la asamblea se ha mencionado que ahí hombres y mujeres valen lo mismo, por lo que las mujeres también pueden votar y participar, la verdad esta decisión de la asamblea es reciente porque hasta hace poco solo los hombres podían participar la asamblea también ha mencionado, ha mencionado que es importante que quien ocupe un cargo comunitario haya demostrado participación y compromiso previo para ello dentro de los requisitos se ha establecido que la persona que se postule a presidenta municipal o presidente municipal debe estar al corriente uno con sus cooperaciones y además haya ofrecido algún servicio a la comunidad. Eh, como la participación de las mujeres es reciente, eh, la asamblea decidió que si una mujer desea eh, participar, desea postularse más bien a, a ser eh, presidenta municipal, su marido también debe estar al corriente con sus cooperaciones y también su marido tuvo que haber ofrecido un servicio a la comunidad. De lo contrario, la mujer eh, no podrá ser considerada para ser eh, presidenta municipal. Acá no sé eh, quién quiere. Eh, comentar este caso, creen que hubo violencia, política que aquí hay violencia política, creen que no, las escucho. También las compañeras de la Sandía, adelante. ¿eh? Adelante, Connie. Y me parece que sí hay un poco de violencia eh, política en tanto que mmm, tienen que contar con la parte eh, del hombre de que haya cumplido de, con cuotas, con trabajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué no dejar solamente la situación de las mujeres a las mujeres? No, Ahí me parece, no me gusta no Cuando incluso creo que te equivocaste un poco y dijiste la próxima presidenta municipal, dije, oh, hay una presidenta municipal, no que bueno, no me ha tocado el caso de en conocimiento de esto, pero esa parte sí no, o sea, me parece que, que no, porque es un poco, recuerdo esto con mi mamá que decía cuando ya tuvieron la chance de ir a votar, eh, que ella decía que le molestaba mucho que muchas señoras esperaban a que el esposo les dijera en en donde tenían que poner eh, su votación, su voto, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso yo estaba muy chiquita y pues me molestaba, ¿no? Y dice, ¿cómo? Sí, me dice, sí, o sea, hay sí, muchas mujeres. Y sí, mi papá te hace lo mismo, dice, indirectamente, no ahí en la casilla, pero sí. Entonces, eso es la parte que no me gusta. Muchas gracias, Connie. ¿Alguna otra compañera que quiera echar el chisme de este caso? Bueno, acá, acá lo comento igual poquito. Claro, tienes mucha razón con. con ay, sí, adelante. Ah, sí, este. Fíjate que yo sí pienso que hay violencia porque eh, al final está dependiendo de ellos, como esposos, si pagan o no, para que ella pueda tener esa voz y voto, ¿no? Entonces, no basta solo con que, aunque sí pueden reconocerle, pueden eh, pensar que. Eh, es importante escucharlas pero al final siguen cooptando ¿no? esa participación cuando depende esto de un fin, de un intercambio económico y que dependa precisamente de ellos Sí, claro, muchas gracias Sí, muchas gracias eh, Geraldina eh, eh, Sí, o sea, creo que ambas, eh, Connie y eh, Gerard eh, nos comentan algo bien, bien interesante, ¿no? O sea, que a pesar de que aquí, o sea, yo asumí, yo asumí que pues pueda ser también una presidenta municipal, porque la asamblea también dijo, no, sí, también, también las mujeres pueden llegar a ser presidentas municipales, eh, pero pues acá se les, se les está pidiendo un requisito extra a las mujeres, para que puedan participar y para que puedan ejercer su derecho a ser votadas, ¿no? Y esto es un requisito que no se les está pidiendo a los hombres, ¿no? Acá, bueno, acá la, la asamblea armó su justificación de por qué se les está pidiendo este requisito solo a las mujeres, pero pues en realidad eso no deja de ser violencia política hacia las mujeres y en este caso hacia las mujeres indígenas, ¿no? Porque está enmarcado no solamente dentro de una comunidad indígena, sino dentro de las propias formas de organización eh, de las mujeres indígenas. Ahí da adelante. Además, ¿sabes qué me quedé pensando? Que por ahí, o sea, que además está como esta cosa de que se da por la manera en que está escrito, que solo las mujeres casadas podrían acceder al cargo, ¿no? Porque, o sea, princip al principio es como de sí, todos los hombres y mujeres van en lo mismo, pero al final cuando se limita la participación a que, su marido tenga también debe estar al corriente, entonces estamos hablando de que no es que todas las mujeres puedan, sino de que las mujeres casadas que además su marido haya cumplido, son las que van a poder. Entonces, sí, solo ahorita que lo volví a leer, caché esa parte de, de pues sí, de que se habla como, como más de eso, ¿no? de las compañeras que están casadas, que creo que es una cosa que sí ocurre. Todavía mucho en muchos espacios, ¿no? La cosa de solo las casadas tienen también acceso a la participación política, ¿no? Y, y qué pasa con las demás mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo se...? O sea, ¿por qué si eres soltera eh, y si estás al corriente y has participado y todo, no, no está considerado ¿no? como válido? Y ya, solo eso. Sí, toda la razón, Aida, por ahí era una trampita acá de, de cómo está redactado este chisme, eh, y sí, y, y esto eh, lo, lo puse así porque en muchas comunidades todavía eh, eh, nuestra, eh, nuestra participación, o nuestra mayoría de edad, o más bien nuestra ciudadanía dentro de la propia comunidad solamente es reconocida si ya estás casada, ¿no? O si tienes, eh, si tienes una pareja o si ya tienes hijos, ¿no? Muchas veces como como mujeres eh, solteras. Eh, pues uno, pues la comunidad como que no nos pide, no nos exige participar, pero entonces también como que, pues entonces, o sea, no te exijo participar, pero entonces tampoco puedes opinar y puedes eh, y puedes participar en este tipo de procesos, ¿no? Y pareciera eh, que hasta que nos casemos o hasta que tengamos hijos o hijas, es cuando tenemos como acceso a esta parte de, de la ciudadanía propia de, lo, de, la, de la comunidad, ¿no? Entonces, sí claro, ahí era como, como una cosa que estaba escondida por acá. Eh, y, y digo, eso, eso tam, todavía está, eh, pasa en muchas comunidades, ¿no? Y no solamente, eh, lo vamos a ver más adelante, no solamente en cuanto a participación eh, política, o sea, una, no solamente tiene que ver como con los derechos de participación, ¿no? los derechos a participar y a opinar, sino también eh, pueden incluir otro tipo de derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la tenencia de la tierra, ¿no? Muchas veces eh, si no estás casada, si no tienes hijos, pues entonces mmm, quién sabe si te toca, eh, eh, pues, eh, tu, tu nombramiento como, como ejidataria o tu nombramiento como, como parte de los bienes comunes o quién sabe si te tocan eh, tierras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también son como algunos ejemplos que, que todavía, eh, que, que aún persisten, ¿no? Entonces, acá vamos a ir con el, con el Acá está el caso número dos. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo o, o se los cuento? Si quieres, yo te ayudo. Gracias. Caso dos. Justina López es una mujer náhuatl que siempre ha vivido en el municipio de Tlacotitlán. Ella ha tenido una participación muy activa tanto en su comunidad como fuera de ella. De hecho, ella simpatiza con un partido político y ha ocupado algunos cargos, tanto en su comunidad como dentro de su partido. Tlacotitlán se rige por el sistema de partidos y pronto habrá elecciones. Recientemente se reformó la ley para que en municipios que tienen población indígena, como este, los partidos deban incluir al menos a una persona indígena en la plantilla, de acuerdo a los estatutos del partido. En la asamblea de su partido, ella comparte su interés para ocupar una regiduría. Sin embargo, al publicarse la plantilla, se da a conocer que el lugar destinado a personas indígenas fue ocupado por la hija de la maestra de su comunidad, que no es una mujer indígena y normalmente vive en el municipio vecino. Muchas gracias, Connie. Qué bonito, qué bonita voz, qué bonita lees. Eh... ¿Alguien quiere re, eh, compartir sus reflexiones sobre si creen que esto es violencia política, si creen que no? ¿Puedo participar? Adelante Connie, por favor. Soy Jan. Ay, perdón, eh, Jan, adelante. No, no te preocupes, Frida. Bueno, pues, habla de que aquí hay una oportunidad de participación por parte de de pues no solamente de mujeres indígenas, sino en general de una población que tiene derecho a ocupar por lo menos un espacio en la plantilla, ¿no? Y esto eh, pues sucede en muchas ocasiones porque vemos que diferentes personas ocupan cargos públicos y que no son residentes de estos lugares. Entonces, de, y además, eh, como lo señala este caso, que ni siquiera la mujer, la maestra que, que aparecerá en esta, en esta boleta, en esta planilla, pues es eh, con estas características, ¿no? De una mujer indígena. Entonces, considero que sí existe de alguna manera, pues, discriminación o, como bien lo señalan, eh, violencia política de género, porque no se le está permitiendo a alguien de la comunidad en donde justamente en ese municipio se está probando la participación de las mujeres indígenas, bueno de la población indígena en general, a que forme parte de, de que forme parte de poder este contender por un cargo de elección popular. Claro, muchísimas gracias, eh, Jen. Es, esto que mencionas. Eh, pues claro, no. O sea, eh, acá eh, Justina, pues, está viviendo un caso de discriminación y si nos queremos poner, pues, un poquito como más reflexivas, más críticas, pues, también está. Eh, enfrentando pues eh, un caso de, de racismo incluso contra, contra ella ¿no? adelante eh, mujeres eh, comunitarias de Chiapas no sé si Koli uh -huh. tienes la mano levantada o fue de la anterior pero adelante mujeres no, sí la tengo levantada Yo, pero ah, espero, okay. espero a que mujeres comentarios ah, okay, hablen perfecto. y después tomo ah, la palabra va. Mi, nombre, mi nombre es Gloria, muchas gracias por la invitación este eh, una pregunta quería yo hacer, aquí en la región de Los Altos, de Chiapas, en el distrito, ay, se me fue qué distrito es, pero en su mayoría pues son eh, municipios de hermanos indígenas y eh, una persona que fue diputada local, una mujer, Quería, este, como les apoyó con propuestas de leyes y con visitas en esa, en ese distrito, pues quiso ser diputada federal por ese, por esa región, pero como no tiene ninguna ascendencia o descendencia indígena, este, a través de una de a través de un de sub, subscripción, creo o adscripción. Perdón, este ella podía haber este sido candidata a presidenta federal eh, porque no había por todas las circunstancias. Eh, Tal vez sea un justificante no bien, no bien este propuesto, pero por eh, subscripción, sí dije suscripción, creo, adscripción. Este, no pues ella era la, la que eh, sí, había sido elegida como candidata, pero el INE creo que fue quien... ¿No aceptó su participación? ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Porque fue una noticia muy comentada de la compañera que, que, que no la dejó participar el INE. Gracias. Gracias. Eh, Conia, adelante. Pues sí, me parece esto, mmm, ya lo habían, eh, ya sé, bueno, eh, esto de eh, que además a Justina, o sea, se le había planteado que, o sea, que podría ser ella la eh, candidata a esa regiduría. Pero de repente, pues, eh, sin más, o sea, le muestran la, eh, la planilla y resulta pues que está a otra persona que además, o sea, ni es indígena y además tampoco está en, en ese municipio, sino en otro municipio. Entonces, pues sí, racismo y violencia, eh, racismo, discriminación y violencia política. Gracias, Connie, por compartir. Y bueno, eh, qué bueno que tenemos acá a, la, a las mujeres comunitarias de Chiapas, porque justamente este caso de Justina eh, está basado o me basé en un caso, no sé si es el mismo caso que, que estemos eh, hablando, eh, pero está basado en una en, en el Distrito 1 de, de Chiapas con cabecera en Palenque, en el que... Eh, pues habían como dos mujeres o al menos como dos mujeres eh, como compitiendo por la diputación que efectivamente, como, como lo mencionaron las compañeras eh, le tocaba, por así decirlo a una mujer indígena por, eh, por la zona eh, geográfica porque pues muchas en, en el, ese distrito hay muchas comunidades indígenas no entonces ese, ese esa candidatura candidatas, una como, como lo mencionaba eh, las compañeras, pues una candidata que, que claro que había trabajado ahí y que había gestionado y que había regresado a la comunidad a decirle de, de, lo que, de, todo, de todo lo que había trabajado como diputada pero sin ser mujer indígena, no o sea mucho trabajo en campo, mucho, eh, mucho trabajo por ahí, pero no era mujer indígena y por el otro lado había una mujer indígena eh, que pues eran sus primeros pasos dentro de este, de este partido político, eh, que, que además pues había sido como esto, esto que dice acá además, como, como muy, eh, muy, muy activa dentro de su propio partido político, y al final una, su, su pro, el, el propio partido político pues decidió darle la candidatura a, eh, a, a la que ya había sido diputada, y entonces pues ahí por ahí también inició como todo un proceso eh, de... Eh, de denuncia eh, para eh, bueno, de denuncia de asesoramiento para poder eh, eh, pues eh, como voy a, voy a decir la palabra pero como que pelear esta candidatura no para, para que, que las autoridades eh, electorales pues, pudieran dar eh, un, un, un veredicto una decisión sobre eh, si efectivamente la candidatura de esta de esta, de, de la candidata 1, por así decirlo, que ya había sido diputada, que no era indígena, eh, era válida o no. Hasta donde yo me quedé, eh, eh, compañeras, eh, creo que no, creo que eh, al final de, de las instancias creo que no se le revocó esa candidatura, creo que ahora es diputada. O, o, o sea, no se le revocó la candidatura, pero no sé si la ganó. Ahí sí no. A ver, yo, Ahí, adelante. ver, no, no me refiero a esa, a esa, este jurisdicción, sino a los altos de Chiapas. Te comentaba, Palenque no es de los altos de Chiapas. Este, te, me refería a otra que no recuerdo que, que pero es aquí eh, por Chamula eh, y otros municipios cerca de Chamula. Este, y es otra persona, es este, otra mujer que fue diputada local. Y bueno, a, la pregunta es, la adscripción, esa es la palabra correcta, este, ¿qué tanto es válida en esto? A eso me refería yo. Ah, ya, ya, gracias también por la, eh, por la aclaración. Eh, bueno, igual, nada más como, como anotación, también hay un caso de una mujer eh, que ahorita, que actualmente es diputada federal, que eh, su mamá es una mujer indígena, pero su papá no. Y entonces como que ahí justo justo entra como estas reflexiones que, ya, que hacías. Ya no, es, como si... ya no es diputada federal, su papá era europeo y su mamá indígena, Marta Decker, pero ya no es diputada federal y ella sí obtuvo la candidatura porque su mamá sí es indígena. La otra persona que te hablo se llama Patricia Más. Mi pregunta es sobre la palabra adscripción dentro de las comunidades. Que si una persona, aunque no es indígena, ni tienes un parentesco, como en el caso de la diputada Marta Decker, que aunque es hija de un europeo, este, la palabra ads adscripción no obstaculiza, pues la participación plena de las mujeres hermanas indígenas? Ya, sí. Eh, eh, qué, qué buena pregunta, y también eh, esto lo vamos a, a reflexionar un poquito más adelante, pero te adelanto así de, de entrada. Sí, o sea, se supone que eh, lo principal que deben de tomar en cuenta las autoridades locales, y bueno, las autoridades electorales, perdón, y los partidos políticos, es reconocernos a todas eh, nuestro derecho a la autoadscripción indígena. no Es decir, si yo me reconozco como una mujer indígena, las autoridades deben de reconocer mi derecho a, a, a autoadscribirme como una mujer indígena. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos, en estos últimos eh, procesos electorales? Pues nos dimos cuenta que esta cosa de, de autoescripción, pues jugaba muy chueco, sobre todo, pues para, para nosotras mismas, porque muchas personas externas a las comunidades agarraban y decían, ay, ¿saben qué? Yo me autoescribo como, como, como Nahua, yo me autoescribo como Celtal, yo me autoescribo como, como Mixteca, y entonces tu autoridad eh, electoral, tu partido político, pues debes de reconocerme esta, esta descripción, este reconocimiento que yo me estoy haciendo como mujer indígena o como hombre indígena, porque también hubieron casos de, de, de esto, ¿no? Entonces justo esto pues se le conocía como usurpaciones eh, de candidaturas, pues porque en realidad... Aunque se cumplía con la ley, incluso muchos, muchos candidatos en su momento, eh, por acá les traigo un video, aunque en su momento dijeron como de no, lo hicimos conforme a la ley y lo hicimos en tiempo informe y lo hicimos tal, eh, pues eh, sí, o sea, teóricamente no había nada malo, pero pues obviamente pensándole dos pesitos más, pues aclaro que había ahí unos, unas, eh, unas cosas de otra vez de, de racismo, de discriminación, eh, pues muy fuertes, ¿no? Porque se estaban apropiando entonces no solamente de un espacio eh, acá de, de participación, sino de las propias luchas de, la, de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Eh, como esto fue es reciente, de hecho los, los pasados, hace tres años quizá, dos, tres años, no, no más de tres años, Empezaron como estas eh, cuotas para, para personas indígenas y para otro tipo, de, para poblaciones, por ejemplo, pertenecientes a, a, a la comunidad LGBT, lo que empezaron a hacer, sobre todo las autoridades eh, locales electorales, lo, los soples, eh, empezaron a decir, ok. Eh, reconozco tu derecho a, a auto como una mujer eh, mixteca, como una, bueno, voy a hablar en el caso de Hidalgo porque justo acá fue un ejemplo de lo que pasó, ok, voy a reconocerte tu derecho a, a reconocerte como una mujer eh, otomí, como una mujer ñañu, pero además, para poder eh, validar tu candidatura indígena, debes de demostrarme que has tenido trabajo comunitario. O que has dado algún servicio a la comunidad y además que tu candidatura venga respaldada por alguna eh, autoridad tradicional, ¿no? Y digo, eh, pues aunque muchas veces se pongan como todos este tipo como de, de trabas y que, que eso es algo ya más local, porque eso es algo que, que pues le compete a las autoridades eh, locales de, de cada estado, pues a, a pesar de que, de que estaban poniendo como todas estas como protecciones a, a las candidaturas indígenas, pues la verdad es que... De, de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Por ejemplo, eh, re, eh, recuerdo, el, el, o sea, lo que mucho pasó también es que cuando la autoridad local les pedía, eh, quiero que, que una autoridad tradicional... Creo que por ahí se trabó Frida. Bueno, aprovecho este momentito para. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí eh, la muy bien. Ah, sí, perfecto. Te Yo sí te escuchar a la Frida, ¿verdad? Pues nada, eh, darles la bienvenida a quienes se han sumado, está Gloria de Mujeres Comunitarias, está Yusef. Eh, me parece que por ahí también vi a Monse o ya se fue Monse pero bueno eh, muchas gracias por acompañarnos y permanecer aquí con nosotras eh, creo que ya se está conectando nuevamente Frida perdón me sacó me sacó esta cosa pero bueno les decía que eh, Sí, que entraron como que unas figuras que sean gobernaturas indígenas, que además fueron creadas por partidos políticos. Y entonces yo, Frida, que, que, me, que me nombré gobernadora indígena, yo le daba acá eh, a, a mi amiga Aida Nayeli, este, te, te decía como de, Aida, no te preocupes, yo te doy el respaldo. Eh, a ti y además a cualquier otro candidato candidata que venga y me ofrezca algo no o sea que, que sea como este intercambio y entonces pues aquí aunque así había un un, un, eh, un reconocimiento por eh, pues se supone por alguna autoridad tradicional pues en realidad esta autoridad tradicional pues no era válida no porque y a algunos casos pues las autoridades eh, las, la, sí, las autoridades electorales locales pues sí pudieron hacer eh, como sí pudieron frenar esto pero había muchas otras no porque pues esto o sea como como es bastante nuevo pues todavía como que no había como muchos eh, como muchas referencias hasta dónde sí o hasta dónde no entonces bueno concretamente como a la pregunta que, que nos hacían eh, acá acá la compañera de de Chiapas eh, pues sí, o sea, en, en teoría solamente es, eh, es basándose en tu derecho a la autodescripción, sin embargo, dado todos estos casos, de, de estos casos tramposos, las autoridades locales han puesto eh, ciertos candados, pero, tan, pero igual eso no significa que eh, eso detuvo todas las candidaturas tramposas ¿no? no sé si, si con esto contesté a la pregunta igual más adelante pues lo vamos a, a platicar un poquito más no sé si alguna otra compañera tenga un eh, comentario o igual eh, si las compañeras quedó claro esto o si quieren como que platiquemos un poquito más adelante Javier hola gracias no soy compañera pero quisiera dar una opinión adelante mira tres cosas Uno el tema del caso de Justina López. Lo leí otra vez y luego otra vez y eh, a lo mejor se enojan conmigo mis compañeras, pero yo no veo en este caso que haya violencia política de género. Primero porque es un asunto interno del partido que según entiendo por la redacción hubo una asamblea donde el partido nombró la planilla que iba a competir por esa por ese ayuntamiento y después dice, este, se publicó la planilla final y no estaba eh, Justina en la planilla como se supone, había competido por ese cargo, o sea, una competencia interna en el partido y está la hija de la maestra que dice que no es una mujer indígena ¿no? Ahora, ese, de ese tema yo no veo violencia política de género porque es un tema interno del partido, que a lo mejor el propio partido, su partido, si la pudo haber violentado o, o pudo haber violado su derecho como mujer indígena, pero no queda clara la redacción si eso ocurrió, porque es una competencia interna del partido donde se eligen los aspirantes para tener la planilla final. De ese caso me lleva al segundo tema que comentaste ahorita al final, Frida, que es el tema de la legislación eh, de cómo uno se auto adscribe indígena porque no hay manera de demostrar que una persona es indígena o no para el registro oficial ante el órgano electoral, sea el INE o el instituto local en una elección local la Ople, dice Ople o INE este, uno no puede demostrar qué porcentaje de indígena es ¿no? O sea, si yo, Javier Espinosa, me quiero registrar como indígena, no tengo manera de demostrar que soy indígena o no, más que yo lo tenga que decir y asumirme como tal, ¿no? Ahora, hay un órgano nacional donde más o menos establece los criterios de cómo es la autoascripción indígena, ¿no? Entonces, el segundo tema me refiere el tema de legislativo. Que más que trabas, yo lo que veo es una problemática de cómo resolver la gente que sin participar en las comunidades indígenas o sin ser indígena, se autoadscribe como indígena, y entonces ocupa cargos eh, en el ayuntamiento, en el congreso, que deben de ser eh, a una persona indígena plenamente. Pero es un tema eh, yo no veo manera de cómo resolver eso porque si una persona ocupa un cargo que debe ser ocupado por una persona indígena que está asignado para ser indígena y esa persona no lo es, no hay manera de demostrarle a esa persona que no es indígena porque no hay una prueba de sangre este, o de otro tipo para demostrar que no es indígena, más que su propia asignación personal de que se siente o no indígena. Es un tema que hay que resolverlo no, en la, en la legislación no sé si se puede resolver allí pero sí resolverse de alguna manera porque cualquier persona como ha ocurrido y el caso que tú referiste hace ratito Frida muchas personas dicen que son indígenas sin serlo, sin tener una participación comunitaria o sin ser plenamente identificados con una comunidad o una etnia o un grupo indígena o de alguna manera de cómo referirse a esa parte, ¿No? Entonces, es un tema legislativo complicado, que hay que resolverlo, porque sí, mucha gente ha abusado de esas afirmativas que tiene ahorita la población indígena para los cargos de elección popular, ¿No? Y el, el lo último que quería comentar tiene que ver de eh, eh, lo ahí, el propio INE no sé si las hombres, pero el INE sí tiene que resolver antes de un proceso electoral, qué distritos son para elegirse con propuestas de indígenas. Y luego tiene que resolver de esos distritos, cuáles corresponden a que sean candidatos hombres y cuáles deben resolverse para candidaturas mujeres. Para tener este asunto del 50% de un género y 50% de otro género. Pero es una el INE tiene que resolverlo sobre el proceso electoral. Es decir, la Constitución ni la ley previenen qué distritos están ya plenamente identificados como distritos indígenas, sino le toca al INE resolverlos. ¿Cuáles son? Y de esos, ¿cuáles son para candidaturas mujeres y cuáles son para candidaturas hombres? ¿no? Eso es un tema dentro del proceso electoral que corresponde a todo el conjunto del INE, o sea, el Consejo General, donde participan los consejeros y los representantes de los partidos. En el tema de la representación de los partidos es donde la militancia indígena tiene que estar muy metida para que la representación política de su partido pueda entonces luchar para que un distrito federal, en el caso del INE, o en el caso del OPLE, en el sitio local, ayuntamiento, puedan resolverse a favor de las comunidades indígenas, ¿no? Pero es un tema de debate, de discusión, dentro de los órganos electorales. Gracias, Gracias yo creo que te confundí más, ¿no? No, no, no, al contrario. Gracias, Jesús. Eh, Connie, eh, adelante, creo que, creo que levantaste primero la mano y después sí. las compañeras. Eh, sí, eh, pues bueno, me parece eh, un poco, eh, pues el... Eh, el comentario de Javier, al fin y al cabo, es hombre y al fin y al cabo forma parte del pacto patriarcal, en donde dice que habría que ver eh, si es una cuestión de, um, el partido del partido donde Justina fue um, candidateada o si fue la cuestión electoral, o sea, ya de línea a esos dos niveles. A mí me parece que tanto el uno como el otro, el eh, hecho es de que ella, eh, pues ya cuando no aparece, eh, al momento de publicarse la planilla, eh, pues ya no se encuentra ella, ¿no? Esta cuestión de, eh, ciertamente, de eh, probar si tú eres eh, eh, con, eh, indígena o no, está pues eh, realmente un poco complicado, en eso estoy de acuerdo con Javier, pero me parece que eh, la cuestión es eh, que la comunidad está ahí, la comunidad reconoce y conoce a las personas que viven ahí Exacto. y que pues saben, la, saben que son desde que nacen, porque incluso ven a las mamás embarazadas. ¿sí? Y en ese sentido, pues hay todo un eh, proceso, toda un, eh, una situación... Eh, importante como para que la misma comunidad, en este caso, tenga la posibilidad de decir, sí, sí es indígena. Y además, o sea, hay un caso, o sea, por más que todas las veces que lo haya leído él, me parece que no hay esta parte de, eh, pues, de, que esta persona, y lo dice claramente el texto, yo no lo veo, eh, eh, pues, confuso, en donde dice, normalmente, normalmente vive en otra comunidad, en otro municipio. Y sí, es un tanto así como que pudiera haber una persona que haga mucho trabajo eh, de tramitación, de gestión, de eh, que finalmente es un trabajo político al interior de una comunidad indígena. Pero el hecho de que, pues, esté ahí, de, no sé, dos, tres días y se vaya eh, realmente a otra comunidad en donde realmente habita Pues bueno, esto lo va viendo la propia comunidad y en ese sentido creo que la comunidad, sobre todo de mujeres, de mujeres, son las que pueden en un momento dado hacer testimonio, o atestiguar de que efectivamente esa mujer es indígena. Eh, porque bueno, también pensemos que eh, si habla la lengua, también pudiera ser que yo no soy indígena, pero aprendí a, a hablar la lengua. Pero sí hay una diferencia muy, muy sustantiva entre una persona que aprende una lengua y la persona que tiene la lengua como lengua materna. Y esto es muy, muy importante, muy fundamental. Y ahí se van, se van dando pequeños rasgos de conocimiento de que una persona es indígena o no es indígena, independientemente de que se le pudiera hacer un ADN y saber cuáles son los estatus de, eh, de, de qué tan indígena, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? Eh, y pues bueno... Eh, esa parte es eh, y, y, la que a mí me interesaba, pero también la cuestión del de, mm, INE, eh, pues no deja de ser, eh, o sea, ellos pues eh, eh, lanzan estas eh, este, cuotas de 50-50 o de que debe haber por lo menos una persona indígena, pero a la hora de la hora en realidad no las defienden, no las eh, circunscriben. Y no las manejan como tal. Entonces ahí no nos queda otra más que el propio trabajo de las mujeres, de las propias comunidades para poder decir estos son mis derechos y esto es lo que se tiene que hacer. Y no hay más, ¿sí? Y bueno, no entiendo, hablaste que esta cuestión de, eh, aunque fuera inconsciente, recuerda que lo patri, patriarcal se naturaliza. Yo todavía te puedo decir que tengo muchas cuestiones de tipo patriarcal porque Así crecía, así ha sido todo el régimen de eh, educación y de tradición y de eh, cultura en la que me he desenvuelto. La cuestión está en hacerla consciente o no hacerla consciente, ¿no? Eh, aunque también en este caso, si esto no te lo comprendí tanto, Javier, eso es todo. ¿Puedo hablar? Claro, adelante. Yo estoy de acuerdo en la compañera que acaba de comentar todo esto y soy yo la que escribí con te llamas perdón con soy yo la que le eh, respondí a javier sobre la cuestión patriarcal él habla de que no habló desde desde esa forma machista patriarcal yo le respondo que a veces Inconscientemente, como tú has dicho, Connie, no solamente los hombres, también nosotras las mujeres actuamos porque estamos dentro de este sistema machista patriarcal y como tú lo has dicho bien clarito, lo hemos naturalizado y a veces lo vemos tan natural que actuamos así sin que haya dolo porque pensamos que es lo normal, se normaliza. Pero hay una palabra que usan las mujeres feministas. Nosotras como mujeres comunitarias no hacemos uso de esa frase, pero me gusta la sororidad. Y dentro de esa palabra sororidad, siempre, como dijo Connie, tenemos que apoyarnos, porque esta situación de, de las cuotas de género y posteriormente las la, de las compañeras mujeres indígenas no es porque a un hombre o a un grupo de hombres se les haya ocurrido darnos el chance de permitirnos eh, participar dentro de cargos públicos y tomar también parte de esas decisiones importantes que determinan la vida pública, social y del bien común de nuestros municipios o de nuestro país, sino ha sido una lucha perseverante de las propias mujeres. Desde incluirnos no hace mucho para la participación del voto, como en estas cuotas de género, son luchas que hemos generado las mismas mujeres. Por eso yo hablaba de eso de la adscripción, que aunque te reconozca X o Y pueblo, tenemos que respetarnos las mismas mujeres los lugares que nos corresponden. Entonces, yo creo que es bien importante esta participación de las compañeras, pero también de la participación del INE, que no ha hecho por lo menos en los altos de Chiapas, eh, mucho, eh, mucha eh, presencia para estos a través del Zoom o no, a través de los actos presenciales, para que nosotros podamos procesar y formarnos políticamente. Los hombres tienen más palabra, más presencia, más conocimiento, pero no es culpa nuestra tampoco. Entonces, por último, yo sí quisiera decir que aquí en los altos de Chiapas, cada región, aunque sean pueblos hermanos indígenas, aquí en Chiapas eh, se determina mucho, hay municipios que se rigen por usos y costumbres, que no participa eh, ningún órgano oficial para que se se elijan a sus candidatos o candidatas que el 99.9 en lo de usos y costumbres son hombres candidatos y se eligen a través de levantar la mano tiene sus contras en este a desfavor de nosotras las mujeres pero también están los municipios que no puedes tú decir soy indígena porque los municipios, como dijo la compañera que me antecedió, pues no puedes decir soy indígena y que te lo crean porque no, o sea, tu genética, tu físico, aunque seamos morenas eh, y hablemos una lengua como la compañera Connie, es imposible eh, figurar para una candidatura diciendo soy indígena. Creo que esto es bien importante desde, mi, desde nuestra perspectiva como mujeres comunitarias. Perdón porque me alargué. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes por, por participar. Y acá, eh, antes de, de pasar a, a lo siguiente, me gustaría como que hacer algunas reflexiones. Eh, la primera es que, bueno, en el, en el caso de Justina, acá nada más para, para comentarlo con, con el compañero Javier, acá se está compartiendo, más bien, esto es una, un ejemplo de violencia política en razón, una violencia poli, este es un ejemplo de una violencia política en razón de género a una mujer indígena. Y acá ya eh, como respuesta al ejercicio no es pregunta, es una afirmación, ¿no? Acá esto, esto ya no, esto no, es, no entra a debate, sino es una afirmación. ¿Por qué? Porque se están violentando eh, los derechos eh, políticos de Justina al que su partido le niegue el eh, derecho a participar y a ser votada en las elecciones electorales, ¿no? Acá, eh, algo, algo eh, bien, bien interesante que comentabas, eh, Javier, decías como sí, pero es que eso fue una decisión propia del partido político, ¿no? Y en el partido político, pues hay cada quien elige cuáles son sus candidaturas. Y acá yo preguntaría, ¿en realidad es un partido político, o sea, todo el partido político, o más bien no. es una, dos, tres? personas que eligen y, y dan el dedazo a las candidaturas, ¿no? Es en cúpula. Exactamente. Eso. O sea, quiénes eligen, ¿Quiénes eligen? Eh, las, las candidaturas tienen nombres, tienen apellidos y además tienen, pues acá ciertas cosas que las atraviesan, ¿no? No quiero generalizar, pero eh, seguramente, porque así es en muchos espacios, seguramente la mayoría de quienes eligen eh, estas candidaturas, pues son hombres, no digo, esto es algo, algo hipotético, Justina no existe, pero sí está basado. No en... hipotético. es hipotético. Es, sea, este, este, este, ejemplo de, de Justina, ¿no? Es, es hipotético, quién sabe qué partido es, pero claro que, que eso existe, ¿no? Y algo también eh, que, que quiero eh, traer a, a la discusión es, eh, sí, creo que estas son, son discusiones, o sea, son eh, decisiones que se toman dentro de los partidos políticos y también, bueno, son decisiones que también se están debatiendo dentro de, los, de las autoridades electorales sobre esto, esto que, que, que posicionaban las compañeras, ¿no? O sea, sobre eh, cómo se reconocen eh, a... a la, ¿Cuál es el proceso para reconocer, para reconocer la autodescripción indígena? Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos que deben entonces para mostrarlo? Y claro, eh, coincido acá con las compañeras, es sumamente complejo, y acá lo, lo decía también Javier, es sumamente complejo y es entrarle con pincitas y es estar eh, descubriendo esa línea delgadita, delgadita, delgadita, en donde es una afirmación... Eh, eh, o, eh, pues sí, o sea, es una afirmación, voy a decirlo con esas palabras, real o es una afirmación más bien con dolo, más bien como con, con, con cosas mañosas ahí, solamente para acceder a una candidatura, ¿no? Y eso creo que es la diferencia y descubrir eso, y bueno, no descubrir, sino comprobar eso ante, pues, algo mucho más... Eh, consistente como un papel, como un documento, es sumamente complejo. Sin embargo, yo sí creo que estas decisiones no solamente no son exclusivas de los partidos políticos y no solamente se debaten en las autoridades locales, sino que en todas estas discusiones como eh, como mujeres indígenas y como pueblos indígenas también debemos estar sumamente presentes sumamente participativos en este tipo de debates y en este tipo de, de reflexiones y en este tipo eh, de de respuestas que dan las propias autoridades locales, ¿no? Porque esto, esto que decía, ¿no? Si no somos nosotras, si no son, somos eh, la, los pueblos y comunidades indígenas quienes señalan la, lo, las fallas eh, o, o, o las cosas mal que están haciendo la, las autoridades locales, como acá la, lo, lo comentaba la compañera, lo que sucede en, en algunas regiones de Chiapas, pues entonces, no sé quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, acá sí eh, creo que... Creo que no creo que sea algo exclusivo de las autoridades locales, no creo que sea algo, una decisión exclusiva de las, de los partidos políticos, sino creo que es una decisión en la que sí podemos incidir poniendo sobre eh, el, la agenda pública, sobre el debate público, oigan, está sucediendo esto, ¿no? Oigan, acá los ojos... Eh, pues externos, los ojos de otros estados, los ojos incluso internacionales, hay que poner atención de lo que está sucediendo acá, ¿no? Y entonces de esa forma, pues digo, se va haciendo eh, algún tipo de... Eh, de presión, de incidencia para que se resuelvan eh, estas, estas cosas a favor de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Javier, una disculpa nada más por, por no darte eh, la palabra en este momento, vamos a traerlas al final para un poquito ir avanzando y bueno, acá también una reflexión que, que yo tendría es que coincido con, con Connie con, con la compañera de Chiapas, perdón no creo que no nos has compartido tu nombre para ya no decirte nada más la compañera eh, Gloria, creo que... Gloria, por Gloria, por favor Gloria, gracias Gloria. Eh, sí, o sea, creo que, nos, creo que todas, todos, todas quienes estamos acá, pues traemos un poco, alguno, traemos mucho, poco, eh, algunos vicios patriarcales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos acá, vivimos en una estructura, vivimos en un sistema post patriarcal y entonces, aunque, eh, aunque reflexionemos y aunque trabajemos, pues siempre vamos a tener por ahí algo que nos siga causando ruido y que siga violentando incluso a otras compañeras, ¿no? Entonces, pues nada más el llamado, pues es esto, a, a, a seguir en la reflexión y a seguir en la autocrítica, ¿no? Y, y, y, y, y a abrirnos un poco a decir como de, bueno, si una, dos, tres compañeras indígenas lo están señalando, lo están, me lo, me lo están haciendo saber, pues bueno, pues entonces yo digo como, Igual y sí, ¿no? Igual y le voy a dar otra pensadita a lo que yo estoy asumiendo como normal o a lo que yo estoy asumiendo que no es, eh, que no es eh, um, violencia, ¿no? Entonces, eh, acá nada más, una disculpita, Javier, nos vamos a ir a estos comentarios como a la parte final para ir un poco avanzando. Eh, ¿me, ¿Me ayudan a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá traía ¿Es que algunas, traí algunas preguntas detonadoras. Eh, pero bueno, mucho de, mucho de esto eh, ya lo, lo estuvimos compartiendo, lo estuvimos externando como de esto, que, que tienen de común eh, estos, estos tres casos, eh, pues esto, ¿no? Que, que, eh, que quienes sufrieron violencia política, quienes enfrentaron violencia política, pues son mujeres indígenas, ¿no? Y, y no, acá no lo dicen porque pues son, es, es, un, es un ejemplo de, de unos párrafitos, pero pues seguramente... Eh, eh, tanto Justina como las mujeres de, de la comunidad número uno, pues somos, son, son mujeres, son indígenas y además son pobres, ¿no? Entonces acá se va formando como, como cierto perfil de mujeres a las que les ocurren o a las que nos ocurren este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué creen que, que, pueda, a, que puedan hacer eh, las mujeres eh, las mujeres de la comunidad de Santa Anita y qué creen que pueda, pueda hacer Justina, es igual como que lo vamos a llevar a las, a las reflexiones finales, vayan un poco pensando sobre qué es lo que, qué, qué, qué es lo que pueden hacer acá las, las compañeras de, de, las, de la comunidad de Santa Anita y qué creen que es lo que pueda hacer Justina. Y además también eh, una, una reflexión que yo pondría sobre la mesa y que, y que acá lo dejo de tarea, eh, durante esta sesión, pero pues también le pueden dar una pensadita a, en, en los días que vienen. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿no? ¿Cómo ustedes se sentirían? Dejen ustedes de qué es lo que harían. ¿Cómo ustedes, como tú, Connie, como tú, eh, Aida, como tú, Javier, cómo ustedes se sentirían si ustedes fueran las mujeres a las que se les están negando estos derechos. ¿no? Si algún día, no sé, eh, a, a, en mi comunidad, dicen, ¿saben qué? Eh, lo, para que un hombre participe tiene que tener el permiso de su mujer. Yo, por ejemplo, como hombre, ¿qué sentiría ahí? ¿Estaría de acuerdo? ¿Estaría, ¿Estaría todo chido? ¿O qué es lo que yo sentiría? ¿No? Igual acá nos ponemos en, en, en los zapatos de Justina. Si ustedes fueran Justina, ¿qué sentirían? ¿Sentirían eh, tristeza, rabia, decepción? ¿Eh, ¿Sentirían... Eh, eh, se me fue esta palabra? O sea, de, de que no se puede hacer eh, nada... Eh, ahí se me fue la palabra, si quieren me la pueden anotar acá en, los, en, en el chat. ¿Qué, qué sentirían? ¿no? Y acá, o sea, me, yo, yo hago esta pregunta, como de qué sentirían ustedes, porque muchas veces eh, pues los procesos organizativos vienen como de este tipo de sentimientos de, pues, de rabia, ¿no? De, de, de, como de, de incapacidad, como de, eh, o sea, de, de que no puedas hacer nada, me, me refiero a eso. De, de tristeza, de enojo, de indignación, ¿no? Pero también muchos otros procesos vienen eh, de, la, eh, de la empatía. Otros procesos vienen de, eh, pues, la solidaridad, vienen eh, de la admiración incluso, ¿no? Entonces, pues, acá es nada más como que una reflexión que me gustaría como que dejar sobre la mesa. Eh, y, y también, pues, estas reflexiones de de que pues son válidos todos estos sentimientos, ¿no? Y pues muchos, muchas veces como que estos sentires que, que una siente y acá en, en el pecho y en el corazón y, y en la cabeza, pues muchas veces de ahí es donde vienen y de ahí es donde surgen pues todos estos procesos para, para repensar todo, todo esto, ¿no? Entonces pues, nada más aquí la, la invitación es como a no, no dejar a lado pues todos estos sentires, sino pues traerlos a la mesa y de ahí entonces como accionar hacia, hacia lo siguiente. ¿Me ayudan a la, a la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, ahora sí como que entrando a, a una discusión como mucho más... Eh, pues, no, no, no quisiera decir técnica, pero quizá como una discusión mucho más formal. Acá me gustaría traer sobre la mesa como estas reflexiones, pues, que no me estoy inventando yo, sino que han sido reflexiones que eh, mujeres indígenas han puesto sobre la mesa, ¿no? Una es que, pues, esto, ¿no? Que, o sea, bueno, que para empezar, pues, la violencia política eh, en razón de género a las mujeres indígenas, pues, nos sucede, eh, o sea, nos sucede específicamente a las mujeres indígenas, muchas veces por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres, ¿no? Y esto pues responde a unos sistemas de opresión muchísimo más grandotes, llámese patriarcado, llámese colonialismo, llámese capitalismo, ¿no? Que, que aunque no los vemos y aunque a lo mejor nos puedan sonar como súper grandotes y súper exagerados, pues ahí están, ¿no? Y es innegable... Eh, pues que todos estos efectos de estos sistemas de opresión, pues nos vayan, eh, eh, pues nos vayan, vayamos las, las mujeres indígenas eh, específicamente, pues teniendo que llevar como todos estos sistemas de opresión bajo eh, sobre los hombros, ¿no? Y tenemos que cargar con, con estos sistemas o tenemos que, que, que caminar a pesar de estos sistemas que que, que poco, que, que, que en mucho gran medida ahí de, ahorita vamos a entrar a eso, pues están frenando no solamente el ejercicio de nuestros derechos políticos, que es el caso de esta, sino también muchísimos más derechos, ¿no? Nuestros derechos ambientales, nuestros derechos la, eh, sexuales y reproductivos, nuestros derechos de, a la tierra, nuestros derechos ambientales, etcétera. Entonces, eh, pues si nada más es acá la reflexión, pues de que como mujeres indígenas, pues enfrentamos estos sistemas de opresión y esta cosa de participación política, pues es un bracito, es un caminito de también la esfera en donde tenemos que enfrentar también estos sistemas de opresión. no Y acá algunas como comentarios que, que me gustaría hacer es que bueno, para empezar, pues las mujeres indígenas somos diversas, ¿no? Quizá eh, no hay eh, dos mujeres eh, indígenas iguales, ¿no? O sea, a, y me refiero a que, por ejemplo, no es lo mismo, quizá, una eh, mujer huirárica eh, eh, que está en, en el estado de, de Jalisco, que está luchando como por la defensa de su territorio, que a lo mejor una mujer maya, que está eh, acá también luchando por la defensa de su territorio, eh, con eh, con diversos procesos eh, eh, de, de extractivismo de, de sus territorios, ¿no? Aunque ambas son mujeres indígenas que, que defienden su territorio, pues son otras las situaciones que, que las atraviesan, ¿no? Son otros contextos, son otras realidades, y así como mujeres indígenas, pues creo que también es, acá viene lo complejo que decíamos hace ratito, pues súper complejo como... como englobar todo, todo lo que nos pasa a las mujeres indígenas, porque al final las mujeres indígenas pues también somos diversas, ¿no? Y bueno, y pues todas estas desigualdades que, que hablaba hace ratito, pues no nada más, o sea, se suman una, una con otra, ¿no? ¿no? No nada más como que, ah, sí. Soy mujer y además soy indígena y además soy pobre, entonces tengo que cargar con estas tres, ¿no? Creo que es algo como mucho más complejo de estos sistemas de opresión porque además se, estos sistemas de opresión se articulan entre sí, ¿no? Y, lo, y entonces como que se van tejiendo y se van uniendo y se van haciendo más fuertes y más pesadas y entonces se, se configuran, se van como que embonando entre sí y entonces esto va siendo como una estructura también muchísimo más compleja de trabajar o de avanzar o de luchar contra ellas, ¿no? Y bueno, y además todas estas de, de, eh, condiciones eh, estructurales se pueden agudizar cuando además las mujeres eh, indígenas eh, y muchas veces pobre, porque pues, la mayoría de mujeres indígenas enfrentamos algún tipo de pobreza, eh, se pueden agudizar eh, eh, bajo otras condiciones o bajo otras realidades. Por ejemplo, una mujer eh, indígena, pobre, que quizá eh, sea mi vecina, Quizás vamos a tener como otras realidades u otras, eh, sí, otras realidades, porque quizá yo tuve la oportunidad de estudiar, de, tener, de hacer una carrera universitaria, pero quizá mi vecina no, ¿no? Y entonces, aunque las dos seamos mujeres jóvenes que, que vivamos en la misma comunidad y que estemos al ladito, pues en realidad estos, estos nos van haciendo como, como... Sí, nos van tejiendo como otras realidades, no quiero decir como más arriba o más abajo, pero nos van tejiendo otras realidades y nos van agudizando como, no solamente entonces tengo que cargar como con, con, con estos sistemas de opresión, sino además tengo que eh, atender, por así decirlo, ciertas otras eh, eh, desigualdades. no Por ejemplo, esto que decía, un ejemplo como el acceso a la educación, pero también, por ejemplo, quizás si una mujer... Eh, pertenece a la, a la comunidad de la diversidad sexual y ella es abiertamente lesbiana, pues entonces va a enfrentarse además a, a otros prejuicios que quizá una mujer eh, heterosexual una mujer indígena heterosexual no se va a enfrentar, ¿no? Y eso es un ejemplo de, de esto que les decía de que entra, pues, en esta diversidad de mujeres indígenas. Que aunque pues nos ayuda a, a entender y nos ayuda a unificar la lucha, pues siempre es importante ir viendo todas estas diferencias e ir viendo pues todas estas de, desigualdades que pueden agudizar o no pues estos sistemas de opresión. Y bueno, pues esto también que, le, que les decía hace, hace un momento, al final... Eh, pues estos sistemas de opresión pues nos van excluyendo de ciertos espacios, nos van excluyendo eh, de, ciertos, eh, de ciertas decisiones que, que nosotras podemos, podemos ir tomando. Y algo, algo que, que ya acá pues venía de la, de la discusión que tuvimos, bueno, del debate que tuvimos hace un momento, es que, o sea, como lo vimos en los ejemplos y como también lo estuvimos discutiendo eh, después, la violencia política hacia las mujeres indígenas. Puede darse dentro de la comunidad, pero también fuera de la comunidad, ¿no? Y cuando digo como fuera de la comunidad, pues me refiero a instituciones, a partidos políticos, a autoridades electorales que justo como lo comentaba la, eh, acá, eh, no, eh, no están atendiendo además bajo una perspectiva de género intercultural, etcétera, ¿no? Entonces, pues acá como que es bien importante como ir dimensionando que no solamente en las instituciones se nos pueden violentar nuestros derechos políticos, sino también dentro de la propia comunidad, ¿no? Y acá, acá eh, también eh, lo decían porque pues al final vivimos en un sistema patriarcal que permea muchas esferas, y que permea y que va permeando todos nuestros espacios, ¿no? Y, y acá pues nada más pongo, igual traería como que a la, a la mesa una reflexión eh, justo de, de, de, de, de, de Aura Cumes en el que dice que pues al final, eh, de, antes, eh, bueno, que que en los territorios eh, originarios existía una especie de, de patriarcado originario que cuando llegan eh, las eh, cuando, cuando se, se llega el proceso de, de colonización pues también se, se importa un patriarcado occidentalizado, por, por así decirlo, y entonces se van uniendo estas, estos dos, eh, dos especies de, de patriarcado y entonces se va configurando como uno, uno solo o muchos que traen tanto vicios, tanto... Eh, cosas ahí eh, perversas del, del, del patriarcado propio de las comunidades indígenas, porque es importante reconocerlo, como también como eh, ciertos elementos patriarcales que vienen como fuera no y que se nos impuso de manera eh, bueno, tras un proceso colonialista no y acá pues nada más me gustaría también hacer la, la, la observación eh, bueno, creo que acá la mayoría somos son mujeres indígenas, pero pues, nada más me gustaría hacer la observación también que también es importante señalar eh, sobre todo hacia afuera eh, la estigmatización que, que, que enfrentamos las comunidades indígenas, de decir, las comunidades indígenas son las más vi violentas, son las que violentan, son las que venden a las mujeres indígenas, ¿no? Y esto pasa muchísimo y creo que también muchas de estas eh, afirmaciones pues vienen también de eh, pues de estereotipos eh, colonialistas, de estereotipos racistas. Que piensan a las comunidades indígenas que son eh, patriarcales y violentas solamente por ser indígenas, ¿no? Y acá, pues, son algunos eh, pues, preceptos que, que también pues, habría que revisar: qué tan colonialistas y qué tan racistas eh, son eh, estas, estas eh, estigmatizaciones. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues eh, justo como, como lo decía hace, hace un ratito, pues de eh, la violencia política puede surgir, como lo vimos en el segundo ejemplo, puede surgir o puede darse en espacios institucionalizados. Ya, ya me dice como como lo decía hace un momento, pues en los partidos políticos, a la hora de elegir una candidatura, no puede ser en eh, ya cuando eh, se estén cuando, cuando las mujeres indígenas ya estén ocupando los cargos públicos, eh, por ejemplo, puede ser también cuando una autoridad electoral eh, no juzga con, con perspectiva eh, de género y no garantiza lo, los derechos eh, políticos de, de las mujeres indígenas. Y acá también hay, traigo como algunos ejemplos. Eh, Sí, te traigo como que algunos ejemplos de eh, la violencia política que pueden, ser, que pueden surgir en espacios eh, institucionalizados. Bueno, uno es esto que comentábamos hace ratito, la usurpación de candidaturas, ¿no? Una práctica pues que es básicamente reciente, porque pues esto de las candidaturas indígenas es bastante reciente, en donde personas ajenas a las propias comunidades indígenas esto, esto que decía, ¿no? Esto que comentábamos, como que se agarran allá de los vacíos legales, se agarran ahí como de la ambigüedad de, de, de cómo se, se, se comprueba la autodescripción indígena, y entonces pues van usurpando esas candidaturas que son, que, que están destinadas para las luchas, in, para para las para personas indígenas, y que además muchos responden a las propias luchas de las comunidades indígenas que hemos estado ahí o que han estado ahí por más de 500 años, ¿no? Y entonces creo que es eh, sumamente indignante que pasen este tipo de situaciones. Por acá traigo un video que eh, igual creo que por tiempo ya no lo podemos leer, pero no lo podemos ver, pero acá se los dejo en la diapositiva para que las compañeras de la Sandía se los hagan llegar. Y es un video pues de un candidato del PAN que le preguntan como de, oye, tú ya... Que el INE además te avaló tu candidatura indígena y entonces la reportera le pregunta, oye, ¿y cómo se llama tu comunidad indígena? No? ¿Cómo se llama tu comunidad? Y entonces este señor le responde, ah, pues es una comunidad náhuatl que está presente en varios estados, ¿no? O sea, el señor ni idea de, eh, de qué es una comunidad, de qué es un pueblo, pero además con la desfachatez, así tal cual, de haberse metido Dos minutos antes a estudiar de qué se trata esto de la autodescripción y estudiar, bueno, no sé si estudiar, pero a darle ahí una repasada de, eh, de qué es lo que implica todo esto, ¿no? Porque al final de, de este reporte, de, bueno, de esta entrevista que le hace la reportera, el muchacho dice, como sí, pero además, eh, no me estés discriminando porque el que una persona. Eh, indígena, no sea chaparrito no sea moreno, eso no significa que sea una persona indígena y eso es discriminación ¿no? y entonces es sumamente eh, una cosa indignante, pero es una cosa sumamente alarmante, ¿no? Que este tipo de, de, de afirmaciones o de observaciones, porque efectivamente el que una persona sea morena y chaparra no significa que sea una persona indígena, pero que este tipo como de afirmaciones, como este tipo de... de, de, de de, de dichos, pues estén transgiversando, ¿no? Y se estén apropiando y además estén como que sacando de contexto completamente, ¿no? Digo, al final le, le, le retiraron la candidatura a, este, a esta persona, pero pues es un ejemplo como de la desfachatez y de la, como comencen por ahí, de la audacia allá, y lo voy a decir acá, de la gente blanca, ¿no? De un hombre blanco heterosexual con todos los privilegios del mundo arrebatando una candidatura indígena. Y bueno, eso por una parte. Eh, también han habido algunos casos de, de que se le han impedido a las mujeres indígenas eh, que éstas puedan asumir los cargos comunitarios, no perdón, lo, los cargos públicos. Un ejemplo es eh, a darle trabas y trabas y trabas para que no puedan eh, recoger su acta de, de, su acta de mayoría, que ya las... Eh, bueno, que, que, que reconocen, eh, que las reconocen como, como ganadoras, que les dan documentación falsa para que no la puedan hacer, que les dan un acta falsa también, por ahí es un caso eh, registrado, ¿no? Que, se, que les dan un acta eh, falsa para impedir que las mujeres puedan puedan eh, puedan asumir sus cargos. Además, también se dan amenazas. Si tú, eh, bueno, si una mujer, se, se han documentado casos de amenazas a mujeres indígenas para que no asuman el cargo comunitario, perdón, para que no asuman el cargo público y entonces, eh, por así decirlo, eh, renuncien a, a, a ese cargo, se, suba su suplente y entonces suba ya el perfil que sí eh, que sí quiere el partido político o que sí quiere cierto grupo, ¿no? Entonces también han habido casos para no asumir los cargos y además, por ejemplo, también han habido casos eh, para eh, para que una mujer eh, que ganó alguna presidencia municipal, sobre todo, no asuma ese cargo de, de presidenta municipal. Otros casos que también eh, que han, han ocurrido es cuando se ignoran o se minimizan las participaciones o las opiniones de las mujeres indígenas que ya están ocupando los cargos públicos. Acá en Hidalgo, específicamente en Simapán, hubo el caso en el que el presidente municipal no sé si le dijo cállate o, o no sé si nada más eh, la ignoró durante toda la sesión de cabildo a una a una regidora y entonces la regidora inició un proceso de, de violencia política contra este presidente municipal y bueno, pues el, eh, el fallo fue obviamente a favor de la de la de la regidora y este y además el presidente municipal estuvo ahí fugado dos años, tres años casi y apenas acaba de, de, de reaparecer, haciéndose una disculpa pública y toda, toda escueta y toda, pues esto, ¿no? toda violenta e indignante. Y entonces pues este tipo como de situaciones otra vez, pues, pues enoja, ¿no? como indigna. Y bueno, otro, otro caso eh, son eh, que a las mujeres eh, indígenas también se les dan cargos relacionados con los... Eh, con los trabajos de cuidados, ¿no? Es decir, ay sí, eh, pues acá eh, Frida, sí, te, sí yo reconozco que eres una mujer indígena que trabaja, que estás en, en mi planilla, pero ¿sabes qué? Te voy a dar la regiduría de educación, ¿no? Porque como que tú le sabes a eso y mejor pues deja la, las otras... Eh, pues las otras regidurías pues ya no las repartimos acá tú nada más quédate como con, con educación ¿no? porque eso como que te va más a ti ¿no? entonces como que también esto como que estigmatizar a las mujeres indígenas en, para ciertos cargos eh, o que es lo que pasa muchas veces ¿no? que, que, eh, que la, las mujeres entonces solamente nos dan los cargos que tienen que ver como con la igualdad sustantiva con el género y entonces nos y aunque aparentemente haya una, una planilla pues eh, equitativa o paritaria más bien eh, pues hay que estar re, revisando constantemente qué tipo de cargos están que están o estamos las mujeres eh, indígenas eh, la siguiente diapositiva por favor y bueno y pues también eh, puede haber violencia política en los propios espacios comunitarios porque como lo Decíamos hace un momento, pues, al final en la comunidad también tenemos una participación política, ¿no? También votamos, también opinamos, también decidimos y entonces también acá eh, en, los, eh, en los espacios comunitarios puede haber violencia política. Una, una, eh, una, eh, un, un, un, bueno, un, un ejemplo, pues, son, son estos como sistemas normativos internos que eh, de alguna manera justifican eh, pues las las eh, a, algunas prácticas que eh, eh, algunas prácticas que eh, mm -hmm que, por así decirlo, reconocen o, o validan más bien a, a algunos tipos de violencia política, como ya lo, lo veíamos en el ejemplo número uno, de al validar una decisión de la Asamblea, por ejemplo, que eh, puede violentar a, a las mujeres a las mujeres indígenas. Eh, otro, otro tipo de, de violencia política es que los derechos de las mujeres eh, indígenas estén condicionados a nuestro estado civil. no y Ya lo comentábamos al principio, no solamente como con los derechos de participación, eh, no solamente como con los derechos a, a participar en la comunidad, sino también muchas veces a los derechos como de eh, acceso a servicios, como los derechos a eh, al derecho de la tierra, etcétera. Y eh, bueno, también eh, mucha, algo, algo eh, que, que ocurre y que no, no sé si sea específicamente eh, violencia política, pero eh, sí es algo que merma nuestra participación política en los espacios comunitarios, es el hecho de que muchas veces las mujeres somos las que asumimos o las que nos designan a fuercitas lo, las tareas de los trabajos de cuidados, no, las tareas de eh, la, las tareas domésticas, como también se les conocen, y entonces, claro, si una mujer tiene que trabajar y además tiene que cuidar la casa y darle de comer a los hijos y mandarlos a las escuelas y además eh, tiene, bueno, ahí ya van dos jornadas de trabajo y además a su, eh, se le otorga un cargo public, un cargo comunitario, pues como, como saben, pues los cargos comunitarios pues no, no son remunerados económicamente. Entonces, ¿qué tan factible es que de verdad todas las mujeres indígenas podamos participar y podamos acceder a un cargo comunitario? ¿no? Es sumamente complejo el hecho de pues, estar ahí malabareando tres jornadas completas de trabajo, ¿no? Y eso es algo que muchas veces a los hombres como no se les asignan la, la, la, los trabajos de, de cuidados, no ellos no asumen las, las cargas de, de los trabajos eh, domésticos, pues entonces ellos nada más tienen como su trabajo de donde tienen eh, obtienen recurso económico y además eh, algún cargo comunitario, ¿no? Es decir, ellos están haciendo dos jornadas de trabajo, mientras las mujeres indígenas muchas veces tienen que fletarse tres jornadas de trabajo, ¿no? Y acá también vamos viendo entonces las desigualdades, que no es lo mismo para un compañero de una comunidad que para eh, nosotras de las comunidades, ¿no? Y bueno, y acá también pasa también lo de los cargos comunitarios, lo de los cargos, eh, perdón, relacionados que nos que nos dan, acá también pasa que nos dan los cargos relacionados a los cuidados, ¿no? A ti, eh, a, a nosotras como mujeres, te voy a dar, bueno, nos van a dar los cargos que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con la iglesia. Acá un compañero me decía que en su comunidad eh, instauraron una comisión de festejos. Eh, no, a, a nosotras las, las mujeres indígenas pues nos dan estos cargos pues porque son... Pues porque son de cuidados y los cuidados pues no importa, ¿no? Porque pues como jamás los compañeros lo han hecho, pues piensan que eso ni siquiera es trabajo, ¿no? Entonces pues estos nos, nos, dan, nos están dando como estos cargos que no necesariamente eh, están relacionados con tomas de decisiones de impactos eh, comunitarios, ¿no? ¿no? No precisamente tiene que ver con, eh, con decisiones que, que, que, que impacten... Eh, pues sí, como en, en, en la comunidad o que impacten eh, políticamente en la comunidad. ¿no? Entonces estas también como que son, son algunas reflexiones de algunos ejemplos de violencia política que podemos tener en los espacios comunitarios. ¿Me ayudas también con la, con la siguiente y, y última eh, diapositiva? Y bueno, pues acá nada más me gustaría antes de, de terminar para aprovechar los últimos minutitos solamente como eh, ten, eh, acá poniendo eh, algunos, pues no sé si ejemplos, tips, no, no sé si, so, si es eso, pero sí como que algunas eh, propuestas que igual otra vez, no me las inventé yo, sino que son propuestas que se vienen generando de los propios procesos organizativos de, de mujeres indígenas sobre qué es lo que se puede hacer ante estos casos de violencia política, ya sea tanto fuera como dentro de las propias comunidades, ¿no? El primero, y creo que eso es algo muy importante, es colocar el tema del racismo en la agenda pública, ¿no? Así como últimamente, como de unos años para acá, se ha puesto sobre la, la, la discusión pública, las tema, eh, los temas de perspectivas de género, los temas de, de feminismo, los temas de, de las mujeres, ¿no? Así también debemos de, de estar impulsando... Eh, el tema del racismo para que permee en, en la agenda pública y entonces para que en la discusión, para que en el chisme, como lo, lo decíamos al principio, esté siempre presente, ¿no? Y entonces al tenerlo presente y al estarlo escuchando, podamos ir identificando cada vez más fácil, ¿no? Cuando hay casos de racismo, ¿no? Cuando no solo, cuando a veces pensamos que es discriminación, ¿no? Cuando a veces pensamos que, que nada más es... Eh, es un tema de, de, de, de, de decisión propia, como lo decíamos hace ratito, ¿no? hay que estar como que poniéndonos los ojos, así como de repente algunas se, eh, se ponen, nos ponemos los, los lentes violetas para verlo como con, con estas perspectivas feministas, quizá también hay que ponernos algunos lentes antirracistas para que todo lo que esté pasando, entonces lo veamos con esas perspectivas y podamos ir detectando cuando hay racismo, ¿no? Creo que eso es algo bien importante y eso es un trabajo pues poco a poquito que debemos de, de, ir, que debemos de ir haciendo, ¿no? Otra cosa que también es súper importante hacer es conocer los protocolos de actuación ¿no? y conocer los protocolos de actuación, es decir, a dónde podemos acudir en caso de que eh, seamos víctimas de violencia política y además algo muy importante es también conocer las... Eh, eh, las, eh, los alcances o las atribuciones más bien de las autoridades para ello, ¿no? Porque muchas veces vamos a la Comisión de Derechos Humanos cuando lo más que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos es dar recomendaciones, ¿no? Tal cual, recomendaciones. Entonces, pues, para que para que una medida se vuelva vinculatoria y se vuelva obligatoria, pues entonces hay que ir con otro tipo de instancias, ¿no? Y entonces muchas veces la neta es que esas instancias no las conocemos o no son accesibles para, nos, para todas nosotras, ¿no? Entonces es muy importante como ir socializando cada vez más qué es lo que tenemos que hacer en caso de ser víctimas de, de protocolos de actuación eh, en caso, perdón, ser víctimas en casos de, de violencia política para activar los protocolos de actuación algo que también es muy importante y que tiene que ver con esto es conocer algunas buenas prácticas que se han instaurado para para eh, evitar o castigar o, o, o reparar el daño de esta violencia política no esto que decíamos como que algunas autoridades locales bueno pues ya han puesto como ciertos candados para que la cosa de, de autoadscripción no se eh, transversal no sé perdón no se eh, no no bueno no no se Mm. Eh, no, no, no lleve a un mal sentido sino como que se respete como el, el principio por el cual se, se, se, se pone como esta cosa de autoadscripción ¿no? eh, es importante conocer como buenas prácticas como algunos ejemplos de mujeres in, eh, sobre todo de mujeres indígenas que han logrado que, que se les reconozcan estos, estos casos de violencia política y pues seguir como, eh, o sea, conocer estas buenas prácticas para, para ir conociendo entonces una que sí se pueden hacer, ¿no? Que, que, que sí, que sí alguna por ahí arquitectura institucional pues sí eh, puede echar la mano a ella, pero y también creo que también para, así como compartimos al principio de esta sesión pues alguna cosa bonita que nos pasó también contagiarnos como de esas buenas prácticas y contagiarnos como de ese ímpetu por decir como de si sí se puede observar si sí se puede castigar y si sí se puede reparar el daño, ¿no? Creo que esa es como que la intención de que se conozcan como las buenas prácticas. Y al final también creo que es importante crear redes de apoyo y de difusión, ¿no? Tener redes de apoyo que, que pues vayan caminando con nosotras en estos procesos en caso de... de eh, bueno, en esos procesos para enfrentar una, una violencia política, ¿no? Porque no es sencillo y cargarlo una solita, pues es sumamente pesado, sumamente eh, fuerte eh, y también hacer pues eh, redes de apoyo para la difusión, ¿no? También esto que se comentaba al principio, pues al final de poner los ojos eh, pues no solamente del municipio sino del estado e incluso a nivel regional y a nivel eh, nacional, pues los ojos en ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿no? Porque pues muchas veces, quizás si esto sucediera en alguna alcaldía de la Ciudad de México, pues sería como que más fácil que se diera a conocer, ¿no? Pero si, es, si esto pasó en Santanita, eh, ya no, no me acuerdo cómo, cómo fue el, el nombre de esta comunidad, si fue en Santanita, Meztitlán, o si fue en, en Tlacotitlán, pues quién sabe dónde queda Santanita quién sabe dónde queda la Cotitlán, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no se conocen y entonces pues esto hace que se invisibilice, ¿no? Que no se escucha y que no se ponga sobre la mesa y creo que es súper importante compartir, eh, compartir estos casos. Entonces, eh, pues acá nos sobran como cinco minutitos, eh, no sé si eh, alguien quiere, eh, quiere levantar eh, la mano, tiene algún comentario final, les escucho ¿qué les pareció? ¿les gustó? como que, mmm, Frida no sé, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? como que no me suena esto no sé, les escucho adelante Javier, igual nada más como que yo nada más, ya nada más llevaría ad, sí adelante nada más yo eh, personalmente les pediría como que tratemos de ser breves para respetar los horarios eh, previstos, porque la verdad tengo eh, ya otra reunión agendada, entonces adelante Javier. No, sí, está bien. Veo, además, porque estamos agendados de 9 a 11, ¿no? Y si sí, nos quedan pocos minutos, pero eh, hay un tema que se quedó pendiente hace ratito. No, no pude ejercer mi derecho a la réplica, pero empiezo por lo último. Ahorita, dos cosas que quiero subrayar, tres cosas que quiero subrayar. La primera, me quedo con la última frase que pones tú, Frida, que se necesita tener eh, esta red de apoyos. Yo extendería el tipo de apoyos no solamente de mujeres indígenas, sino de todas las mujeres, y más allá de las mujeres, porque efectivamente han ocurrido una serie de violencias eh, a, no solamente a las comunidades indígenas, sino en propias zonas urbanas, de, es, exclusivamente dirigidas a cierto grupo de mujeres. Y sí se requiere tener información compartir experiencias saber otros casos que hayan ocurrido para que esta red solidaria pueda apoyar para evitar ese tipo de violencias que sigan ocurriendo ese tipo de, de violencias ahora lo que viene en los próximos procesos electorales en el país augura un esquema de mayor violencia de género y creo que hay que prepararse hacia eso ¿no? los procesos concretamente el proceso que viene el federal el 24 augura mucha complejidad y ojalá no, no ocurra pero creo que sí puede ocurrir un conjunto de violencias de género en ese proceso electoral en concreto me estoy refiriendo entonces sí creo que es necesario extender experiencias y conocimientos lo otro que quiero subrayar existe una base legal que hay que conocer a fondo eh, que ha costado mucho trabajo incluso poner esta base legal que tenemos que es insuficiente pero al menos tenemos esta base legal que nos permite transitar hacia mejores eh, participaciones políticas de las mujeres indígenas en los órganos de representación, ayuntamientos y congresos en concreto. Ahora, eh, quiero abrir dos paréntesis. El primero, yo soy de las personas, fui de las personas que desde la reforma electoral de 2008 y luego 2014, quise meter el tema de la representación indígena en zonas urbanas lo primero que se acordó en esas reformas electorales era, si el país tiene el 10% de población indígena, requeriríamos que el 10% de los cargos sean para la población indígena. Se partió de ese debate, pero yo quise meterlo, y lo voy a seguir metiendo cuando haya oportunidad, de que no solamente la representación indígena es en las comunidades indígenas. En la zona urbana, aunque no es comunidad indígena, hay población indígena. En Iztapalapa, en Ecatepec, en, la, en el Valle de México en concreto, hay mucha población indígena que requiere que esa población esté representada en un órgano de gobierno. En Ecatepec, incluso hay colonias, muchas partes de las colonias de zona urbana, cuya población es muy grande, de población indígena, y requiere esa población indígena una representación en el gobierno municipal aunque Icatepec no está considerado comunidad indígena, requiere presencia de gobierno de la población indígena que vive en el municipio de Icatepec. Eso no está resuelto, no está legislado y no está regulado. Creo que hay que analizar esa parte. Y lo otro que me se quedó pendiente, nomás resumo tres cosas. Yo no acepto bajo ninguna circunstancia que a mí se me descalifique mis argumentos. Prefiero que contraargumenten lo que yo digo y no que me descalifiquen que por el hecho de ser hombre y tener una herencia patriarcal, mi opinión no vale. No acepto bajo ninguna circunstancia esa descalificación. Prefiero escuchar argumentos y no descalificaciones. Y, y si tú afirmas, Frida, en el caso del segundo ejemplo de Justina, que es un hecho real y que es violencia de género, como está redactado, subrayo, no veo la violencia de género en ese segundo ejemplo, porque sí veo que eso se haya resuelto por otras vías. Internamente, un asunto del partido para elegir candidatos, o se elige en una asamblea, en un congreso, en un consejo, donde participan los militantes, o se elige en urnas, donde participan los militantes, o se elige por una vía que ahora está de moda, que son las encuestas o las mediciones, donde no participan los militantes, pero influyen en su, en su proceso de, de designación. El JDC, que es el juicio de protección de derechos ciudadanos, pudo haber resuelto el Compañero, tema de Compañero, ya te pasaste de, de tiempo, queremos opinar también. Sí, está bien, pero se me hubieran permitido hablar Por favor. hace rato, quizá me hubiera. Es que ya tomaste mucho tiempo. Está bien. Lo dejo así, solamente eh, eh, subrayo el tema. Eh, eh, el ejemplo, quizás suma el redactado, no lo veo, aunque lo haya firmado Frida esto generaría más debate en el futuro, aquí lo dejo y espero seguir participando, aunque voy a ganarme el odio de varias compañeras pero seguir platicando estos temas en el futuro próximo Compañera ¿Puedo participar? Hola Adelante Gloria, adelante por favor. Muchas sí, gracias adelante, Preguntar este, si esto era un debate de hombres contra mujeres o era una charla precisamente para aprender, reaprender, construir y deconstruir entre nosotras. Yo no estoy en contra de ningún hombre porque mujeres comunitarias trabajamos a la par con los compañeros, sabiendo ellos la ausencia de derechos de nosotras, pero sí decir dos cosas importantes que yo aprendí con la compañera ¿Qué es esto? De fortalecer redes de mujeres y otra cosa, tener una escuela de formación política sin ver colores partidistas. Porque ya vemos, como lo dijo la compañera, que los partidos siempre su estructura, sea morena, sea el verde, sea el PRI, sea cualquier partido, siempre son estructuras donde... Eh, el, el, la coincidencia es que son voces precisamente patriarcales y que no importa que haya mujeres también dentro de esas estructuras que se empoderan y también retoman estas posturas. Entonces, solamente dos cosas que aprendí, a fortalecer nuestras redes de mujeres y a tratar de, de sumarnos para que haya escuelas, escuelitas, o talleres de formación política para mujeres. Este, Entonces, eso era lo que yo aprendí. Muchas gracias. No hombre, gracias a ti, Gloria, por tus participaciones, y tus reflexiones. Muchas gracias. Por acá también estaba... Ay, otra mano levantó. Erika. Sí. Adelante, Erika. Sí. Sí. Creo que no anda por acá, eh, Connie, y si no, ahorita regresamos a, a Erika. Sí, muy Adelante. bien. Adelante, Pues muchas gracias a Frida. Eh, siempre se aprende mucho, sobre todo con estas eh, cuestiones esquemáticas y las cosas que plantean las compañeras, porque siempre nos ofrecen eh, puntos de vista Obviamente en este caso que es de mujeres indígenas, pues diferentes a lo que uno puede tener ¿no? en la vida cotidiana, en la vida política y en las uh, radios indígenas y comunitarias. Un abrazo a todas y muchísimas gracias por esta importante y sustantiva plática. Gracias, Connie. Eh, Erika, si no, Geralina, creo que también está por acá. Sí, creo que Erika. Y nada tiene... más, lo que les pediría sería, o sea, que nos deje su, su, su contacto para poder acceder a ella, ¿no? Que eso es muy importante. Y uh -huh. bueno, y también en la casa de las compañeras de, la, de Gloria de Chiapas y de la otra compañera de mmm, ay, eh, Aida Nasieli. Uh -huh. Por favor, gracias. Gracias, compañera. Gracias a ustedes. Y pues nada, yo creo que el ejercicio que eh, hicimos hoy con, de la mano de Frida fue muy interesante porque pudimos escuchar diversas opiniones. Por supuesto que este no es un espacio para estar unas contra otros. Sin embargo, creo que la reflexión nos invita a eso, no a escuchar la opinión de todas y de todos. Eh, y pues nada, al contrario, muchas gracias por sumar las opiniones. Eh, es un ejercicio que nos ayuda. Ayuda a nosotras a seguir eh, sumando estas reflexiones que, que queremos eh, colocar desde el proyecto de la campaña Nuestras Voces Cuentan, eh, sin lugar a dudas no queremos de, demeritar o, o eh, a, a desvalidar ¿no? cualquier opinión, aquí hay espacio para todas y todos y, y espero que de verdad eh, continuemos en este ejercicio que vale mucho la pena que cuando hay eh, dinámicas como las que ha puesto eh, nuestra querida Frida, pues sin lugar a duda da espacio ¿no? para este intercambio y les repito, hay tiempo para todas y para todos. Yo le agradezco mucho la... A la facilitación en esta ocasión a Frida y les invito a que por favor eh, mañana nos puedan acompañar a la última sesión de esta primera ronda de capacitaciones en la cual pues estamos inaugurando de cierta manera esta nueva fase de la, de la campaña Nuestras Voces Cuentan que coordinamos entre la sandía digital y, eh, a y en conjunto en colaboración con el INE y pues nada, de verdad les agradezco mucho el tiempo, la dedicación que eh, se ha dado a este espacio. Eh, vamos a tener más capacitaciones eh, hacia finales de julio. De momento les comparto que mañana nos acompaña la compañera Rosy Castro, afromexicana, y que bueno, a ella pudimos escucharla en la parte de testimonial de, la, de las series pasadas que ya hicimos a través de esta campaña. Y bueno, pues... Eh, pues nada Frida de verdad te agradezco mucho por ahí en el chat está dejando su correo y con mucho gusto también les vamos a compartir la interesante presentación que nos hizo y de verdad les mando un abrazo a todas, a todos seguimos en comunicación mañana igual empezamos a las nueve y terminamos a las once, vale muchas gracias preciosa no, gracias, pues, un gracias a todos. Si gustan seguir compartiendo la invitación a las capacitaciones, adelante. Eh, nosotros tenemos algunos correos, algunos números de quienes se han registrado, pero si creen importante poder compartirla con más compañeras y compañeros, pues bienvenidas esas invitaciones para que podamos seguir sumando aquí compañeras y compañeros a la reflexión. Muchas Me gracias, que pasen tiempo una tiempo. bonita tarde. Al contrario, pasen una bonita tarde y seguimos en comunicación. Un abrazo. Gracias.